Como ejemplo de lo que vamos a ver en el curso, voy a demostrar el cálculo del reactor Godiva utilizando OpenMC. Godiva era una esfera de uranio de alto enriquecimiento que funcionaba en los álamos. Eh, y el código para realizar la simulación de este sistema es lo que está aquí. Esta es la definición del de material, que es el uranio, la geometría, la esfera de uranio y los parámetros de ejecución. Corriendo esta celda del de notebook. Eh, se realiza la simulación del sistema. Esto que estamos viendo acá es un notebook de Python corriendo en Google Collaboratory, que es un sistema de Google para ejecutar Python en máquinas virtuales. O sea que uno está corriendo básicamente un código de cálculo en la nube. Ejecutando esto que tenemos acá abajo podemos ver la convergencia del factor de multiplicación en función del de número de generaciones. OpenSea es un código eh, de, que es software libre. Su código fuente está disponible en GitHub. Uno puede acceder al código de fuente, a distintas versiones, incluso eventualmente colaborar. La documentación está también disponible online. Y es un código muy eh, moderno, dinámico, sencillo de usar y que está en eh, desarrollo activo. Y al ser eh, software libre, uno puede utilizarlo para que lo que uno quiera, inclusive, eh, ejecutarlo eh, en la nube sin que haya ninguna restricción del uso.